Tras los continuos accidentes fatales que se han significado en el tramo carretero San Francisco de Macorís, nagua han surgido las informaciones de que choferes de esta ruta transitan a gran velocidad, lo que propicia los hechos lamentables. Sobre este particular, conductores de rutas públicas desmienten esta versión. Se ha creado una, una una persecución contra los choferes de San Francisco de Nagua, que son los únicos que corren, cosa que es un error porque todo el que va para Nagua va corriendo de hecho yo les le suelto a ustedes que no, no son ustedes, pero en algunos medios, sin irse a la fuente sin irse a donde deben de ir a investigar primero han hecho comentarios alegres de, lo, de los accidentes que han sucedido en nuestro sindicato ...han sucedido varios accidentes... ...en algunos 10 años... ...y todos han sido causados... Por, ...por la segunda persona... ...nunca hemos sido nosotros los culpables... ...pero nosotros tenemos... ...las saltas... ...de DGC ahora... ...ante a mí... ...donde eso lo demuestran... ...todavía yo no he visto en ningún medio... ...un periodista que haya sacado las salta ...y haya dicho... ...miren este accidente... ...ocurrió por culpa de un conductor de Nagua... ...entiendes... ...entonces eso... Eh, no cae bien en el sindicato. Nosotros le estamos llamando, un, que le hicimos un llamado a la prudencia. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.